Hola, bienvenidos a Me Gusta L8. En el vídeo de hoy vamos a explicar cuándo usar artículos determinados o indeterminados. Esta es María y este es Calcetines, su gato. El gato se paró delante de María, era Calcetines. Ella se agachó y le acarició. María conoce al gato, pues es su gato. Por ello utilizamos el artículo determinado el. El gato se paró. De nuevo, esta es María y este es Malas Pulgas. María y Malas Pulgas no se conocen. Un gato pasó por delante de María. Ella lo miró y siguió su camino. María no conoce al animal que pasa por delante suyo. Por ello utilizamos el artículo indeterminado un. Un gato paso. Se utilizan los determinados, la, el, las, los, para hablar sobre cosas conocidas entre los sujetos. Se utilizan los indeterminados, una, un, unas, unos, para hablar sobre cosas desconocidas o sin relación. Muchas gracias por ver el vídeo. Cualquier sugerencia o comentario serán bienvenidos Estaré encantado de aprender de vosotros y si os ha gustado podéis darle un me gusta. Un abrazo y nos leemos.